yendo con nuestro tercer proyecto vamos a terminar vamos a hacer nuestra hermosa flor como ustedes ven aquí hemos utilizado en esta oportunidad mejor dicho yo he utilizado terciopelo en color oro miren qué bonito queda bueno y, y las hojas de atrás si sí, en raso he utilizado paño lenzi para las hojas de acá he utilizado terciopelo verde también ¿no? Entonces, aquí en el rincón de Ana María, donde juntas los podemos lograr, vamos a terminar nuestro trabajo, nuestro bello trabajo. Para este proyecto, he utilizado pañolense, acá ya hice las hojas. Acá es un arredo, unos círculos pequeños. ¿no? Acá están las hojas del círculo pequeño. He utilizado terciopelo, este es el que le digo, de 18 centímetros. Este es, perdón, este es raso. Este es terciopelo terciopelo de 12 centímetros y terciopelo de 14 centímetros lo que vamos a utilizar y este sí de 10 centímetros para hacer el centro de, de nuestra de nuestra hermosa hermosa flor girafón entonces empezamos primero Yo acá ya tengo avanzado A ojo empiezan Con las hojas más grandes Con las hojas más grandes Y sencillamente Esta flor yo la he hecho de 10 Porque quiero que quede Grande y tupida Miren ustedes Sencillamente después Que hemos puesto los 10 ¿No? Ahora sencillamente Lo que vamos a hacer es vamos a ir cerrando Bien amigas Entonces habíamos quedado en que teníamos que unir uno por uno y, y jalar bueno acá ya hemos jalado todo ¿no? cerramos y acomodamos todo bonito una vez que hemos cerrado ya sencillamente cortamos Ahora agarramos el más pequeño hacemos lo mismo que saben que hemos pasado la aguja por este lado todo todo y lo hemos y lo hemos arrugado ¿no? entonces acá ya tenemos todos juntos sencillamente verificamos revisamos no acomodamos para ver cómo va a quedar para poder cerrarlo ¿no? entonces sencillamente, Ustedes ya saben, un consejo, si van a trabajar con terciopelo, les aconsejo que el hilo que utilicen sea de jean grueso. ¿Por qué? Porque esta tela es más dura, ¿no? Ya nos ha pasado que al momento de jalar se nos ha roto, entonces hemos tenido que volver a hacer el trabajo. la parte del centro agarramos nuestro tercio pelo también es de ese marrón damos puntadas alrededor jalamos echamos napa no y ya nos va a quedar así jalamos cerramos y nos va a quedar así de, de esta manera entonces sencillamente acá sencillamente echamos otra vez la silicona si ustedes desean lo pueden coser ya depende de cada uno de nosotros cómo lo queramos. no ahora en el video, por pues el, el tiempo, yo ya no lo, lo coso, sencillamente lo pego. Pegado con la silicona, amigas lindas, queda muy, muy, muy bien. Así que no, no se preocupen. Si no lo cosen, esto pegado con silicona queda muy bien. Mira, acomodamos. ¿no? Acomodamos el espacio. Acomodamos bonito. Y ya queda de esta manera. Ahora, no les dije en este... Para hacer el, la flor necesitamos un alambre, ya les dije que estamos utilizando alambre 16. Ustedes pueden utilizar 14, 12, dependiendo lo que quieran hacer. Acá hemos hecho una, una varilla, ya el largo depende de ustedes, si ustedes lo quieren hacer más largo, más chiquito, dependiendo de su florero que tengan o de su jarrón. Este de acá tiene 37 centímetros, ¿no? 37 centímetros. Allí también está, amigas lindas, en los moldes están los, los centímetros, los moldes, todo esto está. Ya saben ustedes que debajo del tutorial les lleva a nuestro fanpage de Facebook donde tenemos los moldes. Entonces, sencillamente esto hemos, hemos cosido ¿no? y lo hemos volteado. Y acá le vamos a poner nuestro alambre. ¿no? Miren ustedes, nuestro alambre acá al final lo hemos volteado, ¿no? lo hemos volteado para que siempre tengan esa precaución amigas, ustedes saben que a veces hay niños en casa y tenemos que tener las precauciones del caso para que ellos no se vayan a lastimar entonces yo siempre volteo esto, inclusive hay unos unos cerradores de hojas ¿no? y acá vamos a pegar esto de acá, vamos a pegar miramos para qué parte sale esta, esto de acá y ponemos, ¿no? Sencillamente lo vamos a... Ahora, sencillamente volteamos. Aquí le vamos a poner las hojas que hemos hecho nosotras. Ustedes. Sencillamente agarran de esta manera. ¿No? Agarran en el lugar que quieran. Sencillamente van a agarrar de esta manera. Van a echar aquí. Van a echar silicona acá. Si quieren lo pueden coser, amigas lindas. Como les digo, si quieren lo pueden coser. Pero yo sencillamente, por el tiempo, sencillamente lo voy a pegar. Sencillamente hacemos esto. Miren ustedes. Hacemos esto y lo dejamos pegando ahí un rato ¿no? Yo le voy a poner unos alfilercitos Para que se vayan pegando más rápido La otra la voy a poner más abajo Y después ustedes van a ver que Lo arreglamos y va a ver cómo va a quedar Miren ustedes Sencillamente si esta la pusimos así Esta la vamos a poner acá así y volvemos a poner un alfilerito para que se vaya pegando Así. suficiente acá esto como no es muy largo suficiente con dos con dos hojitas ahora los adornos los vamos a poner con estos no los adornos los detalles estos de aquí ¿no? estos de aquí lo vamos a poner con esto entonces, esto sí, sencillamente agarramos el mismo círculo, este es un círculo de 16 centímetros, acuérdense, las hojas de afuera tienen que ser siempre más grandes que las de adentro para que se muestre el detalle, ¿no? Miren ustedes, aquí voy buscando dónde voy a ponerlo, sencillamente abro, ¿no? Abro y voy poniendo los detalles. llamen las manos ya quedó nuestro like detalle cómo se pega todo que ha quedado silicona en mis en mis dedos entonces miren amigas lindas como cómo queda nuestro proyecto acomodamos todo bonito acomodamos acomodamos acomodamos ya le sacamos los alfileres acá sacamos los alfileres acá miren ustedes sencillamente acomodamos acomodamos las hojas y miren cómo quedó nuestra flor ven ustedes amigas lindas qué hermosa quedó nuestra flor entonces así terminó la clase de nuestro bello girasol amigas lindas búsquenos en todas las redes sociales vendemos proyectos listos si ustedes gustan los vendemos también en kit búsquenos llámenos al 997 91 5679 en en las redes sociales como el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, amigas lindas, el día de hoy hemos hecho esta preciosa clase. Entonces ya tienen ustedes todos los implementos para que puedan hacer estas bonitas flores y, y poder aprovechar estos tiempos tan difíciles. Háganlo con cualquier tela que tengan en casa, amigas lindas, no necesariamente usen las telas que yo tengo, que yo he usado. Yo he usado estas telas porque son las que tengo en casa. Entonces vamos haciendo milas lindas. Cuídense mucho, cuiden a su familia. Recuerden que esto todavía no termina. Estamos en tiempos difíciles, pero saquemos el mejor provecho a, esta, a estos tiempos. Ve, veamos lo que lo bonito es que estamos en familia, que estamos unidos y estamos pasando juntos esto. Hasta la próxima clase, chicas. Chao.